Hace necesario el disponer de la figura del Community Manager. En esta unidad vas a conocer cuáles son las funciones a desempeñar por un Community Manager educativo, así como a definir, organizar y secuenciar adecuadamente las tareas que llevará a cabo de acuerdo al Plan de Medios Sociales de la Organización Educativa. También aprenderás a diseñar y crear diversos documentos, así como a descubrir algunas herramientas que faciliten la labor del Community Manager educativo. Para contribuir con tus aportaciones, te recomendamos que revises las redes sociales del curso. Adelante y nos vemos en el siguiente vídeo.